Edward Gane es considerado como uno de los asesinos en serie más crueles de la historia y cuyo caso ha inspirado series de televisión y películas de tesoro como la famosa masacre en Texas o Psicosis. Este tesorífico personaje nació en el pueblo de Plumfield, ubicado en Wisconsin, Estados Unidos, el 27 de agosto de 1906. Según su historial, hijos, y por otro lado, su madre, Augusta Lerck, tenía temor a Dios y decía que todas las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis. Ella no permitía que sus hijos tuvieran algún tipo de amistad con otros muchachos del pueblo y los obligaba a leer la Biblia a diario, eso de alguna manera influyó en su trastorno mental. Ed, apenas llegó al séptimo grado y abandonó los estudios para trabajar en la granja familiar. En 1940, falleció su padre y vivió con su madre y su hermano Henry. Este solía criticar a su madre y a Ed no le gustaba eso. En 1944, un incendio consumió la casa familiar y cuando los bomberos apagaron las llamas, encontraron el cadáver de Henry las investigaciones, determinó que no murió por asfixia, sino que había sido golpeado, el caso nunca se aclaró. El monstruo que vivía dentro de él se desató cuando murió su madre en 1945, la única persona que lo vinculaba con la cordura y de alguna manera con su estabilidad emocional. En 1954 cometería su primer asesinato, cuando asesinó a Mary Hogan, tabernera de un bar. Mary gustaba insultar a menudo a los borrachos del pueblo. Un día, mientras cesaba el local, dejó pasar a Ed, quien era uno de sus clientes habituales, para que tomara una taza de café, pero cuando Ed entró le propinó un disparo con un revólver calibre 32. La desaparición de Mary comenzó a ser investigada por la policía, pero el caso no avanzó, pues muchos creían que ella había sido víctima de un secuestro. Todo se descubrió cuando Ed, ese mismo día, entró a era Bernice Warden. Al día siguiente, cuando el hijo de Bernice llegó al negocio después de una cacería, encontró el local cerrado, pero su madre había desaparecido. La sospecha recayó en Ed, pues su nombre figuraba en la última factura de venta, así que la policía fue a buscarlo a su casa. Lo que halló la policía al entrar a la vivienda del sospechoso fue escalofriante. El cuerpo de Warden estaba colgado de en las orejas. Cuando revisaron la casa, hallaron entre la basura varios objetos que Ed había fabricado con las pieles y restos de sus víctimas, entre ellas sillas, cuencas hechas de cráneo y las lámparas hechas con pieles humanas, la soga de una de las ventanas hecha con labios y un cinturón fabricado de torsos despellejados. En una caja también hallaron la cabeza de Mary Hogan. que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas en el cementerio y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta a su casa, donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. Admitió haber asesinado a Mary Hogan, tabernera local, pero negó haber tenido relaciones sexuales con los cadáveres o practicado el canibalismo. Al ser evaluado por expertos, estos determinaron que Ed, la model carnicero de Plainfield, buscaba recuperar a su madre muerta. En enero de 1958, los psicólogos le diagnosticaron esquizofrenia y un tipo propenso a sufrir alucinaciones fue encerrado en un centro psiquiátrico. Al ser interrogado por la policía, Ed dijo que se sentía instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El carnicero de Panfield pasó los últimos años de su vida en un centro psiquiátrico tumbado en una cama y murió de un paro respiratorio en verano de 1984.